Hola, mi nombre es Pepe y si estás a punto de ser papá o acabas de serlo me gustaría regalarte una receta mágica para obtener el amor, la energía y la serenidad que en estos momentos necesitas. Me gustaría darte inventos para facilitar tu vida como el mega sartén para preparar 10 platillos a la vez. O el Ajita biberones 3000. En vez de eso, voy a hablarte de papá, papá, para presentarte la academia para papás, LB. Para papá, en la academia para papás, sabemos que durante este proceso te sientes confundido al no saber qué está pasando. Pero recuerda que no solo nace un bebé, también estás a punto de nacer como padre. Te recordamos lo importante que es tu labor, aunque a veces pase desapercibida. En la Academia para Papás aprenderás Cómo armar un kit de emergencia para tu esposa y tu bebé Cómo preparar los mejores chilaquiles gourmet Cómo cargar a tu bebé recién nacido Así que, ¿qué esperas? Entra ya a la Academia para Papás Elevit Y conviértete en el futuro papá que tu hijo espera Porque lo bueno que hagas hoy será para toda su vida Sube un video enseñándonos tu lección en este sitio Y gana increíbles premios Consulta a tu médico.